Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro nuevo tutorial de la computadora Envy 360. Vamos a traerle y a presentarle algunas de las novedades que esta computadora posee y algunas características que ella tiene. Vamos primero a ver los componentes externos. Podemos ver que esta computadora, como siempre, trae HDMI, su puerto USB. Pero de este lado vemos que enciende la computadora. Y si seguimos más para abajo vemos el el audio donde podemos sacar el audio vamos a ver la otra parte de la computadora y esta parte podemos ver este puerto SD este puerto USB tipo C que es el último puerto USB que ha salido en el mercado y también podemos ver este botón que es este botón este botón es para subir y bajar de volumen y podemos ver otro puerto USB y esta es la parte del de conector y hablando de conector Vamos a ver cómo es el cargador de este ordenador. Este es el cargador de la nueva HP. Vemos cómo es. Es bien elegante, es bien bien interesante este. Entonces, vamos a ver otra de las funciones de esta computadora. vamos a hablar de características. Vamos a hablar de características y funcionalidades que ella posee. Entonces, vemos que esta computadora es una Core i7, octava generación. Entonces, podemos ver algunas de las funciones. Y el teclado ilumina. En esta parte, el teclado ilumina. Cuando la encienda, verán lo que hace. Esta es por aquí que trae la bocina. Este es el nuevo logo de HP ahora y la pantalla es totalmente touch ahora vamos a encender la computadora para que podamos apreciar todas esas novedades parte de esas novedades es que reconoce a la persona o el propietario con su cara no necesitamos poner contraseña ya no da esa opción también pero podemos ver la opción Podemos ver que ella está buscando reconocer la cara. Entonces voy a hacer la demostración para que vean. Entonces ponemos nuestra cara. Y ella ha reconocido la cara. Entonces podemos ver esa novedad. Si le grabamos los gestos de la cara de una manera, ella los reconocerá siempre de esa manera eso es parte de la novedad de que trajo la HP. Otra de la novedades interesantísima es que es como una tableta. Vamos a ver eso a continuación. Si podemos ver, no tengan miedo. Cuando tenga su computadora, pueden hacerlo sin miedo. No le va a pasar nada. Entonces le damos que sí, que queremos modo tableta. Entonces podemos ver la computadora. El teclado no funciona. Que ya está en modo tableta, podemos verla, podemos apreciarla, y ya la computadora está en modo tableta, podemos ver las novedades, y si queremos retornar, como ponerla en modo PC, le hacemos lo mismo, entonces sale un cuadro aquí, Que dice que si queremos ponerle en modo PC de nuevo. Y hablando de características, vamos a hablar en cuanto a lo físico, lo que, lo que trae la computadora. Esta computadora tiene 1 Tera de disco, tiene 16 de memoria RAM y también tiene 8 de video. Entonces, vamos a observar esas características para que podamos observar esas novedades de ella, entonces podemos ver 16 de memoria RAM, Core i7, un procesador 1.8 con 8 cores, entonces esa es parte de las novedades que trae esta HP sobre todo amigos de YouTube, espero que este video ha podido ayudarle a entender un poquito más sobre la HP Envy X360. Hasta la próxima.